Hay que cambiar de tema y meternos con una situación dolorosísima que se vivió hace prácticamente un año y medio en el barrio Bombal, un crimen terrible. Gisella. Exactamente, estamos hablando de Luciano Moreno, este joven periodista de 30 años que fue brutalmente asesinado y tenemos aquí, por primera vez vamos a hablar con, con Silvia, con la mamá de Luciano y a Díaz también de... Bueno, mostrar avances en la causa, ¿no? Y en el juicio. Sí, ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida. Hola, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Gracias, chicos, por darme este lugar. Por favor, gracias por haber eh, querido venir. Eh, empecemos por lo que se viene más prontamente, que es la serie de audiencias que comenzarán en uh -huh. las próximas semanas. En, sí. Entendemos que hay malestar entre ustedes, en la familia de Luciano, por Obviamente, lo que sí. está planteando la defensa. Que, ¿Qué es, concretamente? Eh, la defensa ahora eh, aduce a que... este ser, eh, lo mató, mm, o sea, es ludópata. Estamos Entonces, hablando de eh, Pablo Rivas Stewart, pa que es el eh, único imputado, imputado y el único señalado uh -huh. como presunto asesino. Claro, y yo quiero hablarle a la, a la sociedad, a la gente que va a ser el jurado, que, que no, no se guíe por la lástima que él da, porque yo hace un año y medio que estoy encerrada pensando cómo puedo ayudar a mi hijo, hoy estoy acá por él, y, y no quiero que eh, se porque él apenas, la primera audiencia que yo fui, eh, apenas me vio entrar, se puso a llorar. Uh -huh. Yo creo que en el juicio, que vamos a ir a juicio, creo, eh, oral y público, el... Va a tomar eh, ese tipo de... para dar lástima, que es lo que quiso hacer conmigo. Sí. Mamá sí. Me mandó a pedir perdón con el abogado y cuando yo entré, él no levantó la cabeza. Quiere decir que no ha perdonado. Se puso a llorar y lloró toda el... Toda la audiencia. Y Silvia, vos sentís que todas estas presentaciones que están haciendo por parte de la defensa de este sujeto es, es justamente para poder dilatar, dilatar los tiempos. Dilatar, ese miedo tenés vos miedo. en cuanto a la justicia que están pidiendo claro, justamente ustedes justamente, como familia por justamente. la muerte de tu hijo. Claro, siempre aduce algo. Silvia, eh, en cuanto a la cronología de los hechos, ¿qué es lo que hoy se tiene en, en el expediente? ¿Qué podemos reconstruir de ese día? ...que ustedes, por ejemplo, a lo que me decías... ...o nos decías, mejor dicho... Sí. ...que él va cambiando la versión... ...claro, él por ejemplo... ...yo no he podido ir a las audiencias porque no estaba preparada... ¿Sí? ...como les repito, hoy lo hago con toda la fuerza de mamá... ...porque tengo que estar acá y defender a mi hijo... Eh, ...él aducía primero que trabajaba en el Poder Judicial... ...le dijo a un juez que no conocía eso... Eh, ...después a otro juez le dijo que no... ...que él es inversionista que se dedica a hacer inversiones. O sea, desde ya es... Mente. Ellos no se conocían. No, no se conocían. No se conocían. Luciano va a su encuentro por bueno, este cambio de, de plata. De pl uh -huh. O sea, que ustedes no tienen ni noción de quién es esta persona. No. Silvia, ¿y ustedes creen que él fue directo a atacarlo a Luciano o que es una situación que se dio en el momento? No sé. Realmente no sé. Eso uh -huh. no, hay no, no tengo forma de... No sé, porque en realidad como él actuó, eh, con todo lo que él llevaba, era premeditado. Claro, armas, estamos hablando de armas blancas. Y armas también blancas. El, el, lo que se encontró fue un combustible, ¿no? Un combustible, un combustible, ¿no? combustible ¿Un bidón de combustible eh, en el claro, auto. Sí, con un bidón y ropa. Eso también a ustedes les genera... Obvio, ...la claro. de, de lo que pueda estar diciendo. ¿les había comentado antes de que él se iba a encontrar con esta persona? Sí, sí, ya a su había papá. Hablado con sí, él, él iba... Porque justamente tenía que ir a otra persona y él fue. Eh, Alguien se lo recomendó, ¿no? Sí, Maximiliano Severino Arlota. Y claro, mi hijo, están las llamadas donde le decía, ¿Es un, sí, es un buen tipo. Y mi hijo fue confiado porque lo estaba enviando un amigo, uh -huh. obviamente. Y bueno, mi marido lo acompañó y mi hijo le dijo, papi, estábamos a dos cuadras de casa. Le dijo, anda, poné las milanesas que. Yo voy a ir enseguida a comer. Y después, cuando pasó media hora, mi marido se empezó a preocupar, y lo empezamos a buscar y bueno. Gente, El peor pensé? escenario. El peor. Y la situación que está planteando ahora la defensa de es esta él supuesta él... ludopatía es... Hace en... un año que tiene la ludopatía. Uh -huh. Y, y uh -huh. está pidiendo que haya una reducción de pena por este tema. Claro. Eso, eh, ¿Puede explicarnos yo, técnicamente cómo se orientaría eso? porque eh, eh, Yo que, no tengo conocimiento, uh -huh. ni soy una psicóloga, pero sé que la ludopatía es, no te va a llevar a, a cometer el asesinato que él uh -huh. hizo, que fue clavarle 10 puñaladas uh -huh. y, y robar, porque él lo que quería era robar. Sí, eso sí, más afirma, si él dice que es ludópata, quizás uh -huh. lo que más quería era el dinero para... A el, lo mejor... ¿El 16 tenía que comenzar esta serie de audiencias? Parece que sí. No, en las audiencias... Eh, la última audiencia va a ser ahora, el 24. Eh, digamos, mejor dicho, la que va a ser el 24 tenía que ser el 16 y finalmente fue pospuesta. No, no, no. Eh, terminábamos en la audiencia que yo fui uh -huh. y ellos ahora aluden a que él es ludópata, entonces se vuelve a estirar eh, el Los caso. Ah, tenemos otra audiencia el 24... Te hablo con muy poco conocimiento porque yo esto no lo he podido uh -huh. ni hablar, ni ir a ver, uh -huh. ni escuchar. No estaba en... Yo íntegra como para... Uh -huh. Lo he trabajado mucho, te digo, y estoy acá por mi hijo. En un primer momento eh, estaba la posibilidad de un juicio abreviado, esto es, que sí. entre las partes llegaran a un acuerdo él asumiera en este caso que había cometido el crimen sí. y eh, la defensa lo que planteaba era un cambio de calificación para no llegar a la prisión perpetua. Eh, pero por ahora esa posibilidad no se ha dado, no. no se descarta lo que hablamos hace poco con la defensa, pero por ahora irían a las instancias de llegar a un juicio por jurados. Sí, es lo que vamos a un juicio por jurados. Sí, Entonces yo por eso estoy aquí, para que la sociedad... Eh, Vea a los que les toque ser jurado, a las que son mamás como yo, vean que, que miente porque es un llanto de una persona que si me ha pedido perdón me tendría que por lo menos haber mirado a la cara, no me miró a la cara y, y es un asesino y un asesino no puede estar en la calle. Él jamás se dirigió a usted, o sea, ese perdón lo mandó a pedir a, a pasar, través de su... Sí, lo pasó con mi abogado. Y usted cuando llegó a esa audiencia él el... agachó la cabeza y se puso a llorar. Pero usted tenía alguna intención de hablar no, con él, de escucharlo. No, no, no, no, yo o sea, me presenté, no sé no uh -huh. sé cómo iba, yo me quedé callada y me senté en mi lugar uh -huh. porque ahora estoy fuerte para escuchar. Uh -huh. Me costó mucho llegar a esto, y he llegado justo a la parte final, final porque sí. no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces claro, acá el, el temor de que ante estos recursos que plantea quizás claro. la defensa de este sujeto, ustedes teman que no se cumpla la justicia que claro, tiene que, que ser él ¿no? por parte por de Luciana, eh, la gente que no, él es un asesino. Y si él es pata que lo atiendan lo hagan atender sus padres dentro de la cárcel. Personas, Pero él no puede quedar afuera. Hay personas que vieron la situación, sí. inclusive hay cámaras que registraron el sí, momento. Sí, sí, todo. Eh, y hay una persona que estaba enfrente y pudo percibir todo, todo la discusión. Todo. Él vio cómo lo arcó con el cinturón, eh, vio todo. Y que mi hijo gritaba, ahí, no sé. Ahí quiere decir, o sea, no puede ser. Es un asesino. Esta persona, lógicamente, va a ser citada, además de las veces en las cuales ya ha declarado. Claro. Esta persona que vio todo, entendemos desde su casa, Sofía, según se sí. eh, había contado aquel eh, día, desde eh, la ventana de su hay casa. Un, hay, es una... Una mutual, una, me parece, sí, algo, No, me, una no mutual. recuerdo este momento, pero eh, no es uh -huh. una vivienda particular, eh, pero sí se trataba de una persona que había visto, observado todo, porque fue en plena luz del mediodía, sí, recordemos. Está. ¿Solo esta persona vio o alguien más? Creo que esta persona. Uh -huh. Que vio todo fue la, esa, esa persona, persona. persona y las cámaras. Más las, y las cámaras, ¿no? Que están más, las cámaras por eso ahí. Él los da yo no pude, ahora he escuchado el audio, y en el audio de él pasa eh, perfectamente eh, los datos. Eh, la patente, cómo iba vestido, dónde dobla, para dónde toma. Claro, o sea, persona. las evidencias. Demasiadas evidencias que Demasiadas lo evidencias, claro. Y, y nos dijo que durante este periodo nunca tuvo la, la valentía de escuchar eso o, o de percibir nada, ni siquiera ir a las audiencias. No. Y en este último tiempo sí. ¿Por qué cree que, que está sintiendo esta nueva Por fuerza? Por mi hijo. Porque tengo que salir y defenderlo. Él tiene la posibilidad de defenderse. Sí, seguro. Su hijo no. Claramente. Y, y lo, lo decía Silvia, recién antes de venir al aire nos decía, a mí esto me, está, me cuesta mucho porque realmente, obviamente nadie quiere llegar, primero por la situación, que no, no pase por esto. ¿no? Claro. Eh, y no quiero que nadie nadie, eh, pase, nadie por más pase por y esto. Y se encuentre con un asesino como este que no tuvo piedad. No uh -huh. tuvo piedad. Fueron 10 puñaladas. Entonces la semana que viene, Silvia, sería es La audiencia. La, udi, sería la creo audiencia, que es la última audiencia. La última audiencia. A, última audiencia. a donde se decide... Eh, ¿Cuándo va a ser el día? cuando, cuando el arranca juicio. El, el juicio? Uh -huh. No, eh, falta, hay una instancia previa sí. y después... Eh, eh, bueno, la adelante. parte legal mucho claro. yo... Eh... No, no, no, está bien, está perfecto, está perfecto. Demasiado con que estés no. acá. Uh -huh. A ver, sabemos perfectamente que emocionalmente es fuerte, es fuerte. Uno admira tu valentía y, y esto es lo que vos decís. Me, lo tengo que defender, es mi hijo, ¿no? Claro. Él está para poderse defender y, y, y se entiende también. Y tu este rol chico y lo destruyó, que vos intentas destruyó tres familias. La familia que mi hijo podría haber hecho con su novia, sí. la cual amaba, mi familia, que está destruida, y su familia. También. Absolutamente. también. La, un, la última pregunta de mi parte. ¿Usted ha podido hablar con la fiscal Claudia Ríos? ¿Qué le ha podido decir acerca del avance de la investigación? Me he, mantenido, he hablado, pero me, he mantenido muy, me han cuidado mucho porque sí. no podía. No podía. He hecho tratamiento. Claro, todo un trabajo para poder todo llegar a un trabajo, a Así instancia. que me han cuidado mucho para que yo no, no, sufra, eh, tanto. no sufra tanto. No, es Totalmente. que es muy difícil, obviamente. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes, Lo agradezco venir. muchísimo, chicos. No saben la ayuda que me dan. Por favor, lo que necesite es Silvia Potensone, la mamá de Luciano Moreno, contando cómo están viviendo todo este proceso y a la expectativa de lo que pase justamente en términos judiciales. Y el pedido de justicia. La justicia ¿no? Yo la le causa. pido a la, a la gente que me está viendo que, que no le tengan piedad, no le tengan lástima porque él no dio oportunidad a mi hijo de defenderse y él está buscando todos los medios y siempre cambia, cambia, cambia, y esto se está extendiendo, y lo que lo, la gente que paga esto somos nosotros, el pueblo, y sabemos que es un asesino. Gracias Silvia. Gracias, gracias chicos.